Hola ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo video en vivo. Mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas que poseen un nivel de español a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida a la comunidad Español Real. Cada semana publico videos editados o videos en vivo como este. Así que si es la primera vez que nos conocemos, si es la primera vez que me ves o me escuchas, considera suscribirte aquí a la página Facebook de Español Real y a mi canal en YouTube. Ya que de este modo no te vas a perder ninguna clase, ninguno de mis videos. Bueno. En el video de hoy voy a hablarte de un verbo, un verbo que es eh, muy importante ya que los hispanohablantes lo empleamos a diario, a diariamente, eh, diariamente utilizamos este verbo y también es importante ya que este verbo en particular posee muchos significados, es decir se usa en diferentes circunstancias y posee diferentes significados así que he decidido realizar este video para ayudarte a eh, entender y comprender este verbo y cuándo eh, usarlo la idea de este video es este mostrarte el significado general del verbo llevar y posteriormente presentarte los principales significados en español de este verbo para explicarte el significado de estos eh, los significados de este verbo voy a utilizar ejemplos así que el video de hoy te va a servir como un ejercicio auditivo y también te va a servir para ampliar tu vocabulario bueno, sin más, comencemos con el video de hoy. Bueno, en primer lugar, el verbo llevar, como todos los verbos, eh, denota una acción. Esto es muy importante que eh, lo entiendas. Este verbo denota una acción, es decir, una persona realiza algo. Y llevar, particularmente, se refiere a trasladar algo es decir tomar una cosa o una persona y moverla o trasladarla desde un punto hacia otro esto es a grandes eh, a grandes rasgos el significado y el sentido del verbo llevar es decir tomar algo sea una persona o una cosa y moverlo simplemente de un punto hacia otro punto bueno, dicho todo esto podemos decir algunos ejemplos, por ejemplo, yo llevo eh, el auto a la cochera, eh, José lleva a su hija al cine, eh, yo llevo las cuentas en la casa, etc. ¿Verdad? Ahora a continuación voy a presentarte uno por uno cada uno de los significados y su sentido en español. Bueno, el primer significado del verbo llevar es vestir, es decir, traer puesto algo. Por ejemplo, Martín trae puesta una camisa, una camisa eh, azul, una camisa. Eh, José trae puesto un par de zapatos etcétera así que como puedes eh, notar llevar quiere decir eso traer puesto algo puede ser generalmente eh, son cosas, accesorios o eh, vestidos segundo significado del verbo llevar quiere decir transportar algo por ejemplo yo llevo el pan para el desayuno. Mis amigos llevaron el vino para cenar. María llevó flores al cementerio. Como puedes notar, este significado del verbo llevar quiere decir transportar algo o mover algo. Tercer, significado se refiere a conducir algo conducir por ejemplo yo llevo eh, José lleva a Ana al cine yo llevo las maletas eh, en el aeropuerto la compañía eh, lleva las cajas eh, en la mudanza etcétera así que en este caso se refiere a eh, transportar, tiene el mismo, un sentido parecido a transportar pero quiere decir conducir algo, hacia un punto eh, todos los caminos llevan a Roma esta carretera nos lleva a Barcelona así que este es el otro sentido que tiene el verbo llevar quiere decir conducir pasemos al siguiente significado llevar también quiere decir expresar la longitud del tiempo o expresar un sentido del tiempo por ejemplo cuando yo digo ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? bueno en ese sentido eh, en este en este ejemplo Puedes notar que el verbo llevar se emplea para un, eh, un, periodo de, un periodo o una longitud de tiempo. También puedo decir cuánto tiempo llevas eh, practicando ese deporte, cuánto tiempo llevas entrenando todas las mañanas, cuánto tiempo llevas leyendo ese libro etcétera así que este es el sentido del verbo llevar quiere decir expresar tiempo por último voy a hablarte de otro significado que quiere decir eh, dirigir o administrar algo por ejemplo eh, José es el encargado de llevar la contabilidad yo llevo eh, las finanzas de esta compañía etcétera así que este, este sentido que tiene el verbo llevar también existe en español y se puede reemplazar por dirigir o administrar generalmente se emplea en el ámbito profesional y se refiere a estar encargado o dirigir algo puede ser un proyecto, puede ser una actividad o el manejo de algo bueno hispanohablante estos son los principales sentidos del verbo llevar existen muchos otros este es un primer video que voy a realizar sobre este tema ya que me han escrito muchas personas pidiéndome eh, explicar el verbo llevar, sus diferentes significados y también me han escrito pidiéndome realizar un video sobre la diferencia entre llevar y traer así que considera suscribirte, activa la campanita en mi canal de YouTube ya que muy pronto voy a publicar estos próximos videos, estos son los próximos temas relacionados a los verbos y en particular al verbo llevar bueno hispanohablante voy a leer en estos momentos eh, algunos de los comentarios voy a dejar este espacio para leer algunos de los comentarios eh, aprovecho en decirte que dejes tus comentarios debajo escribe debajo comenta y déjame saber qué otros verbos te gustaría que explique ¿Qué otros verbos en español te parecen complicados o tal vez eh, tengas dudas sobre cómo emplearlos, sobre cuáles son eh, sus distintos sentidos y yo con mucho gusto voy a realizar videos eh, sobre los temas que me propongas. También déjame saber qué, eh, qué otras diferencias entre verbos te gustaría que explique en mi canal vas a encontrar muchos verbos, he realizado un sinnúmero de, de videos sobre estos temas explicando diferencias entre verbos y entre palabras vas a, a, a encontrar por ejemplo por y para, ser y estar, comprender y entender oír y escuchar y muchos otros así que este video va a quedar aquí registrado en la página Facebook y posteriormente voy a compartirlo en mi canal de YouTube. Bueno, voy a, a, a pasar a leer algunos de sus comentarios. Hola, Katiuska, nos escribe Katiuska. Hola, Od, Sami y Los españoles llevan bigotes. Así es. Este es otro uso del verbo llevar. Quiere decir llevar bigotes, por ejemplo yo llevo eh, gafas o anteojos, yo llevo una camisa, etc. Quiere decir eh, traer puesto algo o vestir algo. Katiuska nos dice la diferencia entre el verbo llevar y traer, así es, voy a realizar un video sobre, al respecto, sobre estos dos verbos. Y nos, nos dice Sami cómo se llama el canal de YouTube. Bueno, el canal de YouTube me han preguntado mucho sobre el canal. Bueno, en primer lugar, el canal de YouTube eh, es www.youtube.com/españolreal. Todo junto. Así que allí vas a poder encontrar todos los videos que he realizado y también me han preguntado si el canal eh, es de pago ¿no? bueno el canal es totalmente gratuito así que puedes suscribirte solamente tienes que suscribirte al canal, eh, al canal activar la campanita para recibir las notificaciones y es todo con eso tendrás acceso a todos los videos que publico cada semana son totalmente eh, gratis todos los recursos dentro del canal son gratuitos así que allí en mi canal vas a poder ver todos los videos que publico semanalmente bueno aquí veo más comentarios hispanohablante comenta debajo que otros temas las mejores sugerencias vienen de ustedes vienen de ti yo con mucho gusto voy a leer todos los comentarios y voy a realizar más videos como este bueno te saludo espero que tengas un buen inicio de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñe.